La agrupación socialista nació para trabajar por Estella-Lizarra. Fuimos los socialistas los que transformamos la ciudad. Comprometidos con la educación pública, conseguimos el IES Tierra Estella. Haciendo merindad, conseguimos el hospital. Fuimos los socialistas los que recuperamos los llanos para los ciudadanos. Los que hicimos el polideportivo. Iniciamos el centro de ocio y reformamos la plaza de la coronación, entre otras muchas cosas. Ahora, más que nunca, la mayoría necesita que os vamos a trabajar por la ciudad. Y eso se consigue trabajando, gestionando con y para los ciudadanos, con las más de 600 propuestas que nos habéis enviado. Vota Partido Socialista, trabajando por Estrella guitarra.